Buenas tardes, aquí estamos todos reunidos No se ve nada Ahora se tiene que estar viendo bien La gorra para atrás Aquí estamos bien Así que el pelo me molesta más que el coño te pones para mi cara Se vea bien, no veo nada No veo nada, me quedé sío ya. ya, adiós Me voy desnudo. nudo menuda miniatura I'm sorry Lo no siento mucho Generalmente no hago eso Pero bueno, lo voy a hacer Me excuso, pero no hay excusas. Vamos a ver. Ya voy a contextualizar lo que voy a hablar. Si no lo sabías, por si no te has enterado en la red las redes sociales, magníficas redes sociales que tenemos hoy en día, el personaje, el youtuber, mejor dicho, el streamer de Fortnite, llamado Deref, hizo un evento, organizó un evento que va a empezar el 1 de mayo y se va a acabar el 3 de mayo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este evento se basa en recaudar dinero para la, la asociación Y culo en pompas No, para la asociación Coño, qué mierda, no me sé el nombre de la asociación No me acuerdo Contra el coronavirus Aplaudimos todos y nos callamos la uva Con las orejas y hace falta Perfecto. Este evento se organizará, se presentará en la plataforma de Twitch. Te repito las cosas por si no lo sabías, por si no te has enterado. Se van a regrupar varios juegos. En estos juegos, en cada juego, habrán diferentes participantes. Participantes de todas las edades. Obviamente, no van a tener todos 22 años. Cada mierda que tienes. Participantes de todos los países, obviamente. Cada, cada mierda que tienes. De todos los medios posibles. Seas cantante, que seas futbolista, que seas youtuber, que seas influencer. Puedes estar ahí. No puedes, no. Están ahí. Esos tipos de gente Me explico como, como el orto. Este youtuber es hispanohablante Por si no lo he dicho Primero que todo, antes de hablar Y para seguir sobre el tema y todo eso Prefiero decir y estoy un poco excusando ya antes de decir todo lo que voy a decir. Prefiero decirlo, vamos, que no me gusta comparar, sobre todo en un tema que es, coño, es que es bueno. Es de buena de buen principio, que no es malo para nadie, no hace mal a nadie. Aún así no estoy comparando para mal. comparando para que solamente... Yo ayer estaba viendo el evento había empezado ayer y yo viéndolo hice una comparación automáticamente en mi cabeza que tú no habrás hecho por no saber en qué compararte. Y estoy aquí en este vídeo, estoy aquí para yo explicarte sobre otro evento para tú ver las dos cosas, coño. En fin, que tienes que entender lo que yo entendía y de esto se basa el vídeo. Estos dos chavales son dos youtubers franceses que tienen un canal A y que hicieron un evento también caritativo como lo hizo de Grefg para el coronavirus hace un mes de esto. Hace un mes hicieron este event que se basó en un solo día, que habían muchos participantes también, que no, no tenía nada que ver con los juegos, que era más, más amplio, o sea, venían participantes en la llamada de Skype, eh, en fin. Fueron 10 horas de event. Estos franceses, para ya recalcar bien y para explicarte mejor, tienen una comunidad grande, pero no más grande que la de Gref. Estoy mm. yendo poco a poco, ¿no? Para que vayas entendiendo las cosas Y para que no me saltas arriba Estos hombres hicieron un directo de 10 horas En YouTube La media de viewers que tuvieron estos dos YouTubers eh, aproximadamente De los 80, 90, 70 mil viewers En las 10 horas En todas las 10 horas Tú puedes entrar en la primera, tercera quinta hora y podrías ver 70, 80 o 90 mil viewers. Perfecto. Degref, en su evento de ayer, qué sé yo, vamos a poner la media de 130, 150 mil viewers, perfecto, él llegó hasta 300 mil. Perfecto. Los franceses en estas 10 horas recaudaron Para una organización que se ocupa de los hospitales Para el coronavirus, para todo el tema del pipi y del chocho 300.000 euros de Greve Ayer entre las 5 y media hasta las 10 de la noche Si bien recuerdo Con 300.000 viewers, con 150 de media Con una comunidad bastante vasta Y no solamente España, es Latinoamérica Recaudó 12.000 euros Hecho esta comparación ya puedes estar viendo las cosas diferentes Ya puedes ver el evento de Grefg. Diferentemente lo puedes respetar, aún así, porque todo es respetable sobre estos temas, todavía más. Yo lo respeto y le tiro chapó a de Gref. Y de verdad es que siga sí, adelante, que no pare, pero hay algo que no. No me place demasiado. ¿Me entendiste, no? Me estás entendiendo. No, no, no sé cómo una frase decir lo que no entiendo, pero lo entiendes tú, ¿no? Hicimos la comparación, pusimos lo, los números y hay algo que no va a, Hay algo que no va. A, hay una cosa que no va. Si quieres profundizar más las búsquedas, si quieres entender más por qué es esto, te puedes entrar en la economía de un país, comparar las economías de España y de Francia y de España y Latinoamérica y Francia, pero haciendo, mirándolo así de reojo, pues... 75 millones de habitantes en Francia con 80.000 viewers de media en 10 horas, ¿cómo se puede recaudar tanto dinero? Y en otra parte con cifras más altas de número de viewers, de participantes con poder con dinero, vamos a decirlo claro no entiendo, partners, eso no lo he dicho también, ¿qué cojones está pasando? A lo mejor este ese evento fue hace un mes y la gente ya tenía un poco de dinero ahorrado y tenía dinero, ahora mismo hay menos dinero, ¿lo puede entender? No, no, no voy a entender porque es, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que puedes especular, que pueden ser la respuesta de por qué. Tampoco puto dinero, vamos, vamos a decirlo claro ya, una puta vez. En el directo de Delgref. Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero no, no la voy a expresar todas. Tú ya... Allá tú con tu pensamiento y allá tú con tu reflexión. Dime lo que piensas, ves lo que quieras. Dímelo aquí abajo en los comentarios. <ríe> Piénsalo. Yo solamente quiero que lo pienses. y solamente quiero que re reflexiones. Esta era mi opinión sobre el... Menudo directazo que hizo de Gref, con tremenda realización, con tremendas ideas Que eso siempre lo voy a respetar Siempre, siempre, siempre No tengo nada en contra de eso El problema es que yo sé la capacidad que tiene y la influencia que puede tener la comunidad hispanohablante Y, y me da mucho morbo, me jode bastante con una comunidad bastante más pequeña, más chica a lograr cosas más grandes, muchísimos más grandes que la comunidad hispana. No, no está la excusa de la edad, no está la excusa de que a Grefle miran jóvenes de edad y todo eso, porque hay de todo juego, de todos los juegos, que hay de todos los tipos de influencers en este puto evento. Te da pereza darle un botón y ayudar la causa. Me gustaría que fuese eso la, la respuesta, pero en fin, la esperanza es lo más importante, de mi punto de vista solamente. Y bueno, muy sensible este vídeo. Me, me gustó mucho hacerlo porque es que no, no, no, no sé las bases, ¿no? Quería solamente expresar lo que yo pensaba y del punto de vista de... Como, como yo lo veía. Nos vemos, mis amigos. Eh, Puccini, un euro en el directo. La familia, un, poco, un poquito de dinero, comida, doño.